¿Quién no te valora mañana te extraña? Cuando una persona no te valora, no estima tu tiempo, ni se preocupa por hacer que estés feliz dentro de una relación, generalmente es porque asume que tú eres alguien a quien puede tomar cuando se le dé la gana. Sin embargo, llega un punto en que tú decides que esto debe parar. Y es ahí cuando tú decides dar el «alto». Hoy en este video quiero hablarte de aquellas cosas que pasan cuando una persona que no te valora. El siguiente video será un refrigerio a tu alma, porque ahora estás destruida o destruido. Pensando en que tú tuviste la culpa, que fuiste la causa de que esa persona no te ame. Pero lo que vas a descubrir en este video te cambiará la perspectiva. Ya que a mitad del video te daré una perspectiva interesante, pero te sugiero que veas todo el video para que lo comprendas a profundidad. Pero primero, me gustaría que tú y yo, yo tengamos un momento de conexión, un momento para contemplar tus emociones, y con ello, comprender qué es lo que pasa por tu mente, para empezar a ayudarte a entender las cosas desde dicha perspectiva. La vida nos depara muchas sorpresas, algunas agradables y otras no tanto. Cuando se trata de las relaciones personales, una de las situaciones más difíciles de enfrentar es cuando alguien a quien amamos decide irse sin más explicación. A menudo, nos deja desolados, confundidos y con un cúmulo de emociones que parecen arrasarnos. En este artículo, exploraremos las razones por las cuales algunas personas huyen sin explicación y cómo podemos superar esa situación. A veces, las personas huyen sin más explicación, dejándonos desolados por una ausencia cruel e inesperada que le da un vuelco a nuestra vida. Cuando esto ocurre, no nos podemos imaginar nada peor, más rastrero y más egoísta que la ofensa que acaban de realizarnos. Entonces, después de contener el enfado y la rabia ante quien hoy no te valora, empezamos a pensar que no nos lo merecemos y que es injusto. Al mismo tiempo, una nube cargada de tristeza y de reproches se cierne sobre nosotros, generando una oscuridad con la que intuimos que tendremos que convivir una buena temporada. En esa oscuridad conoceremos la decepción, el desencanto, el engaño y la incredulidad. Sin embargo, cuando caemos en ese abismo, significa que está cerca la libertad, pues si alguien nos ha dejado de esa manera, no merece nuestra compañía. Cuando alguien que amamos decide irse sin explicación, es natural sentirse confundido, triste y enfadado. Pero, ¿por qué alguien haría algo así? La verdad es que hay muchas razones por las que alguien podría decidir huir sin decir nada. En algunos casos, la persona podría estar atravesando una crisis personal y necesitar tiempo para reflexionar. Otras veces, la persona podría haber encontrado a alguien más y no saber cómo decírselo a su pareja actual. En otros casos, la persona simplemente no tiene la capacidad emocional de enfrentar la situación de frente y, por lo tanto, decide huir sin explicación. Sea cual sea la razón, lo importante es recordar que no es culpa nuestra. No somos responsables de las decisiones de los demás y no debemos culparnos por la partida de alguien que decidió irse sin explicación. Una de las claves para superar esta situación es aceptar la realidad. Aceptar que la persona ha decidido irse y que, por el momento, no hay nada que podamos hacer para cambiar eso. Este proceso de aceptación puede llevar tiempo y puede ser doloroso, pero es necesario para poder avanzar. Una vez que hemos aceptado la situación, podemos empezar a trabajar en nosotros mismos. Es importante tomarse el tiempo para sanar, para reflexionar sobre la relación y para aprender de ella. A menudo, estas situaciones pueden ser una oportunidad para crecer y para mejorar como personas. Si podemos aprender de la relación, de nuestros errores y de nuestras emociones, podemos salir fortalecidos y preparados para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Otra clave importante para superar esta situación es rodearse de personas que nos apoyen. En momentos de crisis emocional, es esencial tener a alguien con quien hablar, con quien compartir nuestras emociones y con quien sentirnos seguros. Muy bien, ya hemos hecho esa poderosa conexión. Ahora quiero ofrecerte otra perspectiva ante la persona que hoy simplemente se marchó sin explicaciones. Todo aquel que se va sin ser echado, regresa sin ser llamado. Debes comprender algo elemental de una persona que no te valora. Y es que esta en realidad está buscando crear contigo un ciclo repetitivo de irse y volver. Cuando alguien no lo trate como quiere, siempre vendrá contigo. Siempre he intentado hacer que tú seas su juguete. Aquí, en este punto, esa persona no se compromete contigo, no se presta a una relación seria. Solo se dispone a jugar con tus emociones y en el acto, te lastima. Es por eso que tienes que cambiar tu perspectiva. Y es. Ponle precio a tu amor. La razón por la que esa persona se siente con el derecho de jugar contigo es porque siente que puede hacerlo. Cuando tú pones tu mundo a los pies de una persona, ésta termina por aprovecharse de tu buena voluntad y terminas cayendo en ese juego del desamor. Para ello tienes que ponerle un precio a tu amor. Esto solo es una forma, radical, de decirlo, pero no puedes darlo todo a cambio sin esperar nada. Debes hacer escuchar tu voz y que tus necesidades como persona sean atendidas. ¿Pero cómo saber que te has comportado así? Debemos entender un concepto interesante, la dependencia emocional. Si eres una persona dependiente emocionalmente, serás súper proclive de caer en ese jugo. ¿Cómo saber si eres dependiente emocional? La dependencia emocional en una relación de pareja es un patrón de comportamiento poco saludable que se caracteriza por la necesidad extrema de la otra persona para sentirse bien consigo mismo y con su vida. Las personas con dependencia emocional a menudo sacrifican sus necesidades y deseos en favor de su pareja, lo que puede llevar a una relación desequilibrada y tóxica. Algunas de las señales más comunes de dependencia emocional en una relación de pareja incluyen Necesidad de estar con la pareja todo el tiempo Las personas con dependencia emocional a menudo sienten la necesidad de estar con su pareja todo el tiempo y se sienten ansiosos o inquietos cuando están separados de ellos, incluso por periodos cortos de tiempo. Baja autoestima la baja autoestima es común en personas con dependencia emocional, ya que sienten que necesitan a alguien más para sentirse completos y valiosos. A menudo se comparan con otras personas y se sienten inadecuados en comparación. Aislamiento social. Las personas con dependencia emocional pueden alejarse de amigos y familiares en favor de pasar tiempo con su pareja, lo que puede llevar a un aislamiento social y una falta de apoyo fuera de la relación. Tendencia a idealizar a la pareja Las personas con dependencia emocional a menudo idealizan a su pareja, poniéndolos en un pedestal y viéndolos como perfectos. Esta idealización puede llevar a ignorar los problemas reales en la relación. Miedo al abandono Las personas con dependencia emocional a menudo tienen miedo de ser abandonadas por su pareja y pueden hacer cualquier cosa para evitarlo incluso si eso significa sacrificar sus propias necesidades y deseos. Dificultad para tomar decisiones por sí mismos. Las personas con dependencia emocional a menudo tienen dificultades para tomar decisiones por sí mismos, ya que se sienten más cómodos dejando que su pareja tome las decisiones importantes. Aceptar comportamientos abusivos. Las personas con dependencia emocional a menudo aceptan comportamientos abusivos de su pareja, justificándolos o ignorándolos en lugar de establecer límites y exigir un trato respetuoso. Dificultad para terminar la relación. Las personas con dependencia emocional a menudo tienen dificultades para terminar la relación, incluso si la relación es tóxica o insatisfactoria, debido a su miedo al abandono y su necesidad de sentirse valorados por su pareja. Es importante tener en cuenta que la dependencia emocional es un patrón de comportamiento que puede ser difícil de romper. Si cree que está experimentando dependencia emocional en su relación, es importante buscar ayuda y apoyo de amigos, familiares o un profesional de la salud mental para ayudar a cambiar estos patrones de comportamiento y construir relaciones más saludables. Si todo esto te ocurre, debes empezar desde ya a cambiar tu perspectiva. Si continúas con estas prácticas, será más común que esta persona juegue contigo. Así, recuerda, cuando le pones un alto a alguien, ese alguien empezará a extrañarte. Podrás negociar un mejor trato y con ello, lograr que de verdad te amen. O caso contrario, que te dejen en libertad. Este fue Rafael Gómez, y si este video te gustó, házmelo saber con el comentario, lo lograré ahí en los comentarios.